Bueno, entonces me parece de entender que tu visión, aparte eh, positiva sobre la Constitución de Europa y también la perspectiva, me parece que es bastante positiva también en términos de salida de esta situación eh, compleja económicamente, eh, en el sentido que eh, tú piensas que Europa estará en grado de, eh, en, los próximos, en, este, en este año, en el próximo también de compensar eh, un eventual problema con eh, de gas eh, ruso o de, eh, eh, decimos eh, relación, sanciones que puedan cual, de cualquier manera actualmente probablemente crear algunos problemas, en particular más a Alemania e Italia respecto a los otros países. ¿no? Me parece de haber entendido que, que esta solidaridad también eh, entre países y eh, en los países en términos de compensación por las familias, por la inflación tal, tal, o sea, tú lo ves como un elemento positivo que hace de Europa, eh, vamos, una, una composición de países que seguramente se lo está pasando mm, de manera más complicada respecto a la misma eh, América, Estados Unidos, pero que, eh, que puede salir bastante eh, bien, aunque... Mm, sufriendo, decimos, eh, eh, en los próximos eh, meses y si no en el, próximo, en el próximo año. Me parece haber entendido eso. ¿eh? Si, si, si tiene que hacer algún matiz, me dices ¿no? Bueno, y, el matiz sería, y disculpa que te interrumpa, que este, sí. este es un escenario central que no se construye desde la inocencia de la minoría de edad, sino que es un escenario central que compartimos muchos construidos sobre la reflexión de cuáles son los instrumentos que tenemos en nuestras manos para seguir trabajando en la salida de esta crisis. ¿no? Evidentemente hay un escenario extremo eh, que entre personas adultas no se debe descartar, pero yo creo que es muy extremo, por alejado hoy en día en posibilidades, que es la repetición de la concatenación de hechos vamos a llamarle Sarajevo eh, y Primera Guerra Mundial eh, o invasión de Polonia y Segunda Guerra Mundial. ¿no? Fueron dos incidentes aislados que terminaron en dos guerras mundiales. Yo creo eh, que el incidente ucraniano pues no, no debería eh, llegar a esta, a esta escalada, esta es una larga conversación y por lo tanto me agarro a ese escenario que has eh, mencionado, eh, que es un escenario... Eh, vamos a ver, de salida de, de crisis basado en una experiencia positiva, tanto en Estados Unidos como en Europa, de gestión de lo que tenía que haber sido una gigantesca crisis económica, que fue la crisis del 2008, eh, que en las dos opciones que se abrieron en el 2008, que fueron la de dejar caer eh, eh, eh, la economía, y por lo tanto sanear la situación en la que estábamos con todo el dolor que esto significa y la injusticia que conlleva con siempre, o acudir a instrumentos conocidos como ha sido la política monetaria extrema a la que hacía referencia y comprar un bonus temporal. Es decir, la Reserva Federal y unos meses más tarde el Banco Central Europeo manejan un instrumento financiero con la potencia también el Banco de Inglaterra, y lo había hecho el Banco de Japón, con la potencia de la que se es capaz y con sistemas eh, legitimados democráticamente para, en vez de dejar caer y sanear, ganar tiempo y dar una oportunidad para hacer reformas estructurales. Algunas eh, pues intervenidas por los hombres de negro, ¿no? quiero decir, en Grecia, Irlanda, Portugal, hagan ustedes estas reformas si y así les va de bien ahora o no hay salida. Otros muy profundas, como Estados Unidos, eh, que han hecho sus deberes. Otros, en Europa, no voy a repetir cada caso, ¿no? Y en claro. una situación intermedia, España, y quizás si me lo permites... Italia. También, también Italia, ¿no? Pero no cabe duda de que la capacidad de gestión demostrada de evitar la hecatombe en la crisis del 2008 y aprovechar para rectificar y mejorar, tiene una madurez. Esa madurez que deberíamos haber hecho desmontando el sistema de represión financiera, de la política monetaria extrema, choca con un acontecimiento extraordinario que es el COVID y ahora vuelve a chocar eh, con la guerra de Ucrania. Pero nada me indica a mí que en la gestión de los tipos de interés y de la liquidez del sistema no seamos capaces, como hemos sido, de manejar el artefacto que es delicado y complicado con un éxito razonable y un éxito razonable es que las crisis tienen impactos, todo el mundo las sufre, la estamos sufriendo, es decir, la inflación se ha comido una parte importante de los ahorros y la capacidad de consumo y de ahorro de la población, la más débil especialmente, pero esos impactos son moderados y si somos capaces de entre todos seguir trabajando en una Unión Europea más justa socialmente también con crecimientos razonables vía mejora de productividad, que es la última de las batallas, que permitirán recuperar los daños que ha incorporado esta crisis. Pero okay. hay que mejorar la productividad. Soy totalmente de acuerdo.